Buenos días, hoy es miércoles, yo llevo ya no sé cuántos días de confinamiento, hizo una semana este lunes, hoy es miércoles, pues nada, nueve días. Eh, este vídeo va porque ayer por la noche quise hacer un vídeo con el perro, porque como podéis ver detrás mía, este es mi edificio y allí al fondo hay un jardín, aquí hay otro jardín y con conlle llevar al perro aquí ya me llega, pero... En aquel jardín de allá, eh, algún vecino desaprensivo se dedica a echar, eh, bueno, en una ocasión echaron azufre y dicen que en otras veces echaban veneno. Eh, entonces, en tres días seguidos que llevé el perro ahí, los tres días al llegar a casa, después de lamer las hierbas y oler lo que hacen los perros, pues me vomitó al llegar a casa. Entonces dejé de llevarlo ahí y santo remedio. Yo al principio pensé que era por un pienso que lo había cambiado y tal. Entonces... Cuando yo llevo al perro y lo llevo aquí, a este parque, que también está como a 30 metros de mi portal, pues muchas veces me encuentro grupos de personas con los perros y que están eh, pues, hablando entre ellos de reunión. Entonces yo para evitar eso me desplazo un poquito, pero un poquito, y ya está la policía llamándome la atención como me pasó el otro día. Eh, ayer quise hacer el vídeo como dije y no fui capaz porque bueno lo, pensé que estaba grabando y no estaba grabando grabé solo una parte cuando me retiraba para casa que la pondré al final de este vídeo para cuando lo monte para que lo veáis este es el recorrido que yo hago con el perro en cuanto a mi perro que está por ahí ahí lo tenéis en cuanto a mi perro haga sus cosas me piro para casa porque esto no es un paseo ahí lo tenéis ahora voy a recoger el pastel y me piro para mi kelly no pasaron ni cinco minutos vale esto es lo que hay que hacer esto de acuerdo que haga sus cositas muy a pesar nuestro porque necesitan caminar como nosotros tomar la luz del día y todo eso pero hay que retirarse pronto venga chao. Nada, y eso ya me voy de vuelta ya tiré la bolsita y me voy para casa con el con el perro lo dicho del número 12 al número 26 me he desplazado que nada, que son ni, ni eso, ni 50 metros y, y nada, aprovecho para deciros que Joder, aunque no haya nadie viendo <ríe> Que es de sentido común recoger las cagadas de los perros Que nunca vi tanta mina por el suelo Venga, lo dicho, eh, ya no sé si voy por el octavo o el noveno día de confinamiento Aunque ahora esté en la calle, pero por lo que es me voy ya de vuelta pa' casita. Venga. Chao, señores. Buena cuarentena. Y quedaos en casa. Venga. Chao.